Como Caimito recién cortado, tus ojos son cosas lindas. Y cuando corres por los maizales, qué bien te ves, cosa linda. Pues describirme a mí misma no resulta necesariamente demasiado fácil, pero me gustaría hacerlo con dos canciones, una que me encanta de Pedro Guerra, que dice Daniela por dentro está llena de puertas, unas cerradas, otras abiertas, Daniela por dentro está llena de puertas, a veces sales y a veces entras, y a veces es difícil ser. Y lo que hay no es siempre lo que es, y lo que es no es siempre lo que ves. Y también una que dice eh, que soy un montón de cosas santas mezcladas con cosas humanas, dice Piero. Yo creo que soy una mujer de mil colores, enamorada, profunda de la vida, de la música, agradecida por lo que he recibido por la oportunidad de, de haber dedicado mi vida a la música también y un ser humano con muchas eh, inquietudes también curiosa apasionada profundamente latinoamericana y con con espacios que me gusta compartir y me gusta descubrir me gustan las cosas sencillas de la vida porque creo que en la sencillez y en la capacidad de apreciar la sencillez está muchas veces el arte y está muchas veces el, el verdadero disfrute de la vida y creo que también soy una mujer que disfruta el sentido del humor ponerle a la vida un toque de alegría porque dicen que no hay amor sin humor y yo creo eso también. Así que agradecer por las cosas que tengo y agradecer por la alegría también y valorar todos los sentimientos porque cada uno es una oportunidad de conocerse mejor a uno mismo y poder abrazar también a los demás. Bueno, eh, la verdad que yo estoy, como dije, muy agradecida por dedicarme a la música. Eh, hay muchos proyectos que me han dado profundas alegrías desde la grabación de ese disco eh, que se llamaba Una Cantora que fue un legado a Mercedes Sosa que me conectó con, con los músicos argentinos también con quienes hicimos ese proyecto un proyecto que abrió muchas puertas que fue el trabajo cabanga de la serie Panamá en el corazón que fue entrar a conocer y a cantar y a compartir y a difundir nuestras canciones panameñas y cómo nosotros contamos las diversas historias y lo que somos en canciones y eso me conectó también con la comunidad de artistas internacionales la comunidad de quienes ya Llamo yo artistas eh, y referentes de nuestra tradición latinoamericana eh, y cómo podemos cantar esas canciones juntos también, porque no son solo un patrimonio cultural nuestro, sino deseamos que sea un patrimonio cada día más conocido en este último tiempo después de Cabanga, de que nos llevó por varios países incluida una gira por Japón muy linda en el 2019 eh, donde hicimos siete conciertos en seis ciudades contando nuestra música y cantando nuestra música teníamos programado para el 2020 y 2021 muchas cosas eh, teníamos una gira de 10 conciertos en Japón porque volvimos, fuimos dos veces en el 2019 teníamos una gira de 10 conciertos, teníamos un trabajo con el Peaceful Foundation, que era ir en un crucero, me había ganado una beca para hacer una maestría en Japón. Todos esos planes, llegó la pandemia y nos cambió la vida. Y ahora eh, ha sido un tiempo para reinventarnos desde donde estamos, para seguir conectando virtualmente con esas audiencias que nos quieren recibir, que nos reciben tan cálidamente. Eh, hice una serie, un, una serie, un trabajo que se llama Puentes y Diálogos, que justamente fue un trabajo de entrevistas y de colaboraciones musicales a la distancia, con una cantidad de músicos que admiro y de artistas que aprecio. Y, y ahora me he tenido oportunidad de escribir mucho en este tiempo. Uno a veces no se da cuenta cuánto eh, esos tiempos de silencio hacen por uno, porque vas escribiendo, escribes una cosa un día, escribes otra cosa otra, y cuando menos te lo esperas, tienes armado un proyecto, tienes armado un libro. De hecho, hicimos un proyecto con otra artista argentina eh, para el cual ganamos un premio de Ibermúsicas. Eh, bueno, estoy enseñando en la universidad. Estoy ahora por iniciativa de mi manager, musicoterapeuta y amiga Vilma Esquivel, empezando también en un centro eh, llamado In Harmony, en el que trabajamos la música desde un enfoque musicoterapéutico. He hecho muchos talleres, conferencias tengo música para, para presentar pronto, así que mucho es lo que les podría contar, siento como que se me amontonan las ideas, pero es que quizá este tiempo de silencio y de entre comillas ausencia a uno también lo hace crear no y ya vendrá el tiempo de volvernos a encontrar, también hicimos un ciclo de conciertos el año pasado en un lugar eh, un trabajo que se llamaba Unforgettable Jazz, que, que fue hecho en Café Ruigar, un lugar muy hermoso en el casco antiguo. Y estamos preparando un ciclo de conciertos para este año. Así que creo que lo mejor que puedo decir sobre mi carrera musical es que me acompañen y que sigamos juntos en las redes y en nuestros medios de comunicación para poderles seguir contando. ¿De dónde nace el amor por los pasillos? Es preguntar de dónde nace el amor por nuestras músicas tradicionales y de raíz. Yo creo que ha sido un comprender que esas músicas no son solamente, como digo, un patrimonio nuestro, sino que son, son melodías hermosas, son melodías con una riqueza, con una sutileza, con una agilidad también. Uno tiene, por ejemplo, un pasillo como Brisas Mesanas, de César Alcedo. Es una melodía bellísima, como la melodía de nuestros puntos, por ejemplo, del Punto Santa Librada, de Edgardo Quintero. O sea, son melodías muy cantables y muchas de ellas no tienen letra. Yo incorporo también en mi trabajo la tradición del jazz. Y en el jazz hay este... Eh, gusto por usar la voz como un instrumento entonces uno de los, de los trabajos que quise hacer fue unir esas dos orillas y tomar esos pasillos tomar algunos, algunas músicas nuestras lo hacemos con los puntos también porque muchas son bellísimas danzas con melodías muy gráciles melodías muy lindas melodías muy dulces eh, justamente muy danzables uno siente que se puede mover con ellas uno siente, se siente como un ave ¿no? cuando las canta y pensé en usar la voz como un instrumento, en, hacerla, en hacer digamos una especie de scat con nuestros pasillos y por eso grabamos por ejemplo Venisas mesanas con Paquito de Rivera en, en donde Paquito de Rivera juega conmigo con el clarinete y vuela por encima de lo que yo estoy cantando o viceversa eh, y el amor nace de la comprensión y del aprecio y el disfrute de, de la belleza de esas melodías y de ver cómo se relacionan también con un género que disfruto profundamente, que es el jazz. Bueno, si tuviera que dar un consejo a los jóvenes, a los futuros músicos, yo diría primero, abran los oídos, la mente y el corazón. La música es enorme, la diversidad musical, lo que los hombres y mujeres han decantado en la música, es, es un legado yo diría de amor, de arte, de trabajo Entonces abramos los oídos a eso No nos quedemos como quien dice en nuestra zona de confort porque en la medida en que nosotros podamos abrir los oídos, vamos a ser capaces de escuchar más profundamente también. Yo me sorprendía eh, del consejo que me daban a mí en la universidad. Yo esperaba que me dieran muchas veces teoría, que me dijeran toda la técnica para hacer algo. Pero me decían, ve y escucha. Y si tuviera que dar un consejo, creo que sería ese. Ve y escucha y otra cosa, respetemos la música. La música... Hay que tocarla con cariño, hay que valorarla, hay que saber que es siempre más grande que nosotros mismos y que nosotros somos servidores de ella y tenemos el privilegio de haber sido elegidos para hacer música. Así que disfrutémosla profundamente, respetémosla y abramos los oídos.